Mi nombre es Juan Carlos Soto Lara, nací en Cauquenes el año 1960. Somos de una familia de 15 hermanos. Hasta los 20 y tantos años me desarrollé en el área del deporte. Después me, me dediqué a trabajar en el área social, un trabajo con compromiso por la salud, cómo ayudar a, a, a mejorar eh, que los trabajadores tengan mejores eh, reivindicaciones las salariales. Fui dirigente muchos años de los trabajadores. Trabajo como empleado público. Llevo 32 años eh, trabajando eh, en el Hospital de Cauquenes, la, el área administrativa en Recursos Humanos. Estoy a punto de titularme ahora como ingeniero en Recursos Humanos. Me queda solamente un, un poco tiempo más, de que a fin de año termine mis estudios. Es un desafío también que lo quise hacer ya a mis 60 años de vida, como poder catapultar mis conocimientos en lo que es la parte administrativa, porque conjugo lo laboral con lo artístico. Pero no dejo de ser un empleado público, un servidor público, que es una pasión, es como un compromiso de vida, sumado o fundido con lo que es la cultura. Desde el año 2000 me dedicaba a la creación y formación de talleres, de grupos folclóricos, de clubes de cueca, de creación de mucha música y de poder participar en muchos festivales nacionales de raíz folclórica. Entre ellos más importante ha sido el Festival del Hueso de Olmué el año 2018, donde obtuvimos un tercer lugar con una creación inspirada en las tierras hermosas de Olmué Siempre está la, la idea de, de hacer cosas nuevas. Yo, mi sueño es poder lograr, lograr una gran corporación cultural en donde podamos, a través de, la, de los artistas, de las personas que aman la cultura, el folclore la música, crear un gran, una gran revolución, pero todavía creo que falta mucho por hacer. Tengo una trayectoria artística, deportiva y social, laboral, muy importante. Y eso lo que con, lo conjugado, lo he, lo he podido refundir en, en, en una pura palabra que se llama compromiso social con mucha generosidad con mucho, siempre dar, darte mi tiempo más de lo que yo puedo pero sí creo que todavía hay, una, hay una, un éxodo de mucha juventud darle oportunidades laborales y oportunidades de espacios para poder desarrollar la, todas las iniciativas las ingenierías la, el ingenio, la creatividad y poder trascender como Cauquenes es una zona fructífera de, de artistas, de cultores, de poesía, de tradición. Y eso eh, es mi gran desafío. Sus refugios de adobes y el manantial Sembraron esperanzas en la ciudad